buenas tardes a todos y a todas, hoy tenemos el privilegio de contar con una profesora muy experimentada de meditación, eh, ella tiene más de 40 años de práctica de meditación Raya Yoga y es además quien coordina Brahma Kumaris en Brasil donde hay muchísimos centros de meditación. Ella realmente es una excelente meditadora eh, y por eso nos pareció muy pertinente que ella nos pudiera conversar y tal vez también hacer prácticas de, de cómo lograr esta meditación y silencio en estos momentos que estamos viviendo que muchas veces son muy retadores, hay mucha ansiedad en, en muchas personas. Luciana, bienvenida. Y aquí te estamos Gracias. escuchando. Gracias, Mariani. Es un placer estar con todos ustedes, todos y todas. Y estamos aquí en un momento difícil para la mayoría de las personas, porque es un momento de aislamiento. Es un momento donde la gente no puede estar tan afuera, afuera en la calle, afuera en los mercados, afuera en y tiene que estar más involucrada con lo que puede encontrar dentro de la casa. Y yo veo que mucha gente está buscando lo que hacer eh, dentro de la casa, una vez que no puede salir afuera. Y en realidad es una oportunidad linda para que uno pueda tomar este, esta oportunidad de ir hacia, hacia adentro y conocerse más y experimentar más ese silencio interior y experimentar más de su propia compañía. ¿Y cómo logramos hacer eso? Porque, como decías, a veces no estamos tan acostumbrados a eso y más bien buscamos, eh, nos damos cuenta que necesitamos para ser feliz ir a tomar un café con alguien, ver a la familia, ir a algún lugar bonito. Mm -hmm pero de repente ahora, ahora, como decías, no se puede hacer eso hacia afuera. ¿Cómo, ¿Cómo lograr estar con uno hacia adentro, pero estar bien? Creo que la primera uh, parte de la meditación, el primer aspecto de la meditación, está muy conectado con lo que nosotros llamamos de introspección. Y introspección es algo que la gente no está acostumbrada, porque siempre está muy involucrada en la extroversión, hacia afuera, con la gente, con los paseos, con las comidas, con los cines y todo. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en contacto con nosotros mismos, entonces para mucha gente es un reto, porque es algo que necesitamos de práctica, no tenemos esta práctica. Eh, tenemos que, en el principio es difícil, porque es como cualquier cosa que empezamos. Si empezamos a danzar, si empezamos a aprender una lengua, todo eso requiere práctica. Y por eso en el principio puede ser un poco difícil, pero es maravilloso cuando uno ya pasó por ese periodo in, introductorio y ya empieza a, a experimentar los beneficios de la meditación. Uno no solamente puede tener el placer de su propia compañía, pero uno también puede disfrutar de una compañía de un otro tipo de amistad porque tenemos a alguien, un ser maravilloso que está disponible, que es un amigo que siempre está muy atento a nosotros, un amigo que está, nunca se cansa de escucharnos, un amigo que está siempre muy dispuesto a darnos uh, felicidad, experiencias, y ese amigo se llama Dios. Pero la mayoría de las personas tienen esa cercanía con Dios. Dios es alguien muy lejano, muy en el cielo, no es alguien viviente, no es alguien muy presente en nuestras vidas. Entonces, primero tenemos que tener esta facilidad eh, de tener nuestra propia compañía, pero también tenemos que conocer ese ser, Mayor, ese ser divino y estar como que eh, más cercana de él. Entonces, es un trabajo que la meditación la gente piensa que es simplemente una experiencia. Otros piensan que la meditación es simplemente respirar de una forma más pausada, de una forma más profunda. Y todo esto es verdad. O sea, están presentes esas eh, es, esas prácticas pero tenemos también que tener el conocimiento conocimientos conocimiento es como la tierra firme que nos da un embasamiento sobre cómo meditar, quién está meditando, quién está eh, teniendo estos pensamientos elevados que uno puede experimentar una paz que se puede experimentar una sencillez que se puede experimentar el espíritu está calmado. Entonces, el conocimiento nos da eh, el primer paso, que es conocernos para saber eh, que soy yo y quién es el yo. El yo es diferente del cuerpo, el yo es diferente del cerebro. El yo es, en realidad, en la práctica de meditación. Eh, tenemos que empezar con el silencio interior. Y hay muchos tipos de silencio. El silencio de la palabra es simplemente un, una forma de silencio que no es la más sutil. La forma más sutil de silencio es el silencio de los pensamientos. Pero, en realidad, nosotros no tenemos que partir del silencio. Tenemos que llegar al silencio. Porque si yo entiendo quedarme en silencio en el principio. Yo puedo quedarme angustiada, yo puedo percibir que mi mente está muy, muy llena de movimiento, que no estoy logrando controlar mis pensamientos y esto puede dar incluso un sentimiento más de, de, de depresión o incluso de ansiedad. Pero nosotros empezamos con el conocimiento que es algo más que podemos tocar, que, que es más fácil de comprender porque es menos sutil la experiencia de la meditación. Y entonces a partir del conocimiento vamos creando pensamientos que son puros, que son elevados, pensamientos que empiezan a cambiar el campo de nuestra mente. Y cuando al de nuestra mente se queda más tranquilo, más calmado, entonces las experiencias pueden surgir. Pero primero tenemos que crear este campo más calmado para que uh, las experiencias puedan entonces se tornar una realidad. Y ahí llegamos al silencio. Entonces el silencio es como si fuera un premio para ese esfuerzo, esa disciplina que empezamos a hacer en la meditación. Maravilloso, Luciana, y nos podrías hacer un pequeño ejercicio de esta primera parte. Sí, podemos empezar sentándonos de una forma muy firme empezamos con la respiración, que es una respiración que va a nos ayudar a concentrar. Y el primer paso de la meditación, nosotros simplemente observamos es como si yo observo, pero al mismo tiempo dejo que las cosas sucedan sin intentar cambiar la vida, sin intentar cambiar lo que está frente a mí, sin intentar cambiar la situación, pero aceptando. Aceptando que este momento vino a cada uno de nosotros como regalo y tenemos que percibir dónde está el regalo. Que es una oportunidad, una oportunidad de conocernos quién somos, una oportunidad de estar en nuestra compañía, una oportunidad de nos tornarnos más fuertes, más disciplinados, entonces simplemente observamos, observe su respiración, observe los ruidos que están alrededor, observe sus pensamientos. Simplemente hacer los movimientos dentro de la mente. Y como un, desa un observador desapegado, no intente cambiar nada, simplemente observar. Y esta práctica hace con que todo va disminuyendo su ritmo todo que estaba más agitado, ahora está más calmado, y observando su respiración, observa que hay un movimiento constante, un movimiento ritmado, un movimiento que tiene una cadencia que nos ayuda en la concentración. Simplemente observamos y cuando el aire entra por la nariz también mentalizamos que luz está entrando dentro de nuestro cuerpo, y cuando el aire sale de la nariz, mentalizamos que estamos nos purificando, limpiando nuestra mente, nos tornamos más levianos, ese movimiento que nos trae más y más concentración, entrando la luz junto con, con el oxígeno, y saliendo el gas carbónico junto con cualquier pesar, Incluso cualquier sonolencia. Estoy tornándome un ser más y más luminoso. Más y más luz dentro de mi propia mente. Un ser más ligero, más liviano. Y esa alivianés me hace muy bien, me trae un estado sutil, un estado donde puedo sentir mi alma, la conciencia, mi ser viviente y me quedo así por algunos momentos. Ok, Om Shanti, Om Shanti es un saludo que nosotros decimos en el principio, al final de la meditación, que significa que soy un ser de paz. Entonces, este es el principio de la meditación, experimentar esta paz que ya está dentro de cada uno. Ya somos ese ser de paz, pero nos olvidamos de esto. Y algo que me me gusta compartir para comparar un poco con ese momento que estamos pasando por un problema de virus, de enfermedad, es que muchas veces nosotros pensamos que somos un ser nervioso, que somos un ser que tiene ira, que tiene rabia, en realidad no somos así. Nuestro estado natural es un estado de paz, es un estado de amor, es un estado de poder espiritual. De la misma manera que cuando alguien está con la gripe, por ejemplo, nadie va a decir, yo soy gripe. La persona va a decir, yo estoy con la gripe. Y dentro de una semana, diez días, la gripe se va. No voy a estar más enferma o enfermo. La misma cosa se pasa con el estado interno de nerviosismo, o entonces de ansiedad o de inquietud. No somos esto. Pero esto viene quizás durante años, porque nosotros nos olvidamos de quién verdaderamente somos y permanecemos con esa gripe espiritual por años años en nuestras vidas. Pero en un momento tenemos que recuperar. En un momento la salud tiene que volver para nuestras vidas. Y es cuando percibimos quién verdaderamente somos. Y en un momento donde la conciencia despierta. Y por eso llamamos que el tercer ojo se abre. O sea, el ojo de la conciencia, el ojo que ve más allá de todos, que es capaz de percibir lo sutil que existe, que existe en cada um, escena de la vida, que es capaz de percibir las lecciones que existen con cada problema que encontramos en la vida, para percibir esto tenemos que tener el tercer ojo abierto y esto hace la meditación. Es uno de los regalos que recibimos de la meditación, es ganar, tener un ojo extra, que nos ayuda a ver, a encerrar más profundamente lo, el significado de todo. Muchas gracias Luciana. Luciana, ahora que muchas personas están en casa, eh, puede ser que en casa no hay necesariamente silencio, ¿verdad? Puede ser que... ¿cómo, ¿Cómo sería un espacio adecuado o cómo puedo hacer para meditar estando en casa? Cada uno... <risas> Si en la casa hay un, una, una habitación o si hay un espacio donde tú puedes estar solo por algún tiempo, es mejor. Pero sí, no, y se torna un poco más difícil, pero no es imposible. Porque como yo hablé muy poquito en el principio, yo puedo recordar una vez más, hay varios tipos de silencio. Y el silencio del sonido, el silencio del ruido, el silencio de las palabras, es simplemente un tipo de silencio, que es un silencio uh, más duro, vamos a decir así. El verdadero silencio que nosotros queremos llegar, que queremos alcanzar, es el silencio de la mente. Y el silencio de la mente no depende tanto de, del ruido alrededor. Pero claro que cuando nosotros empezamos, la ayuda externa facilita, de la misma manera que el contacto con la naturaleza facilita. Y es interesante eso porque cuando estamos frente al mar, por ejemplo, el mar no está en silencio. Las olas del mar están todo el tiempo haciendo ruido. Van y vienen, van y, vienen, y hace su propia música. Y nosotros sentimos ese ruido del mar como si fuera una música que nos ayuda a entrar en armonía, que nos ayuda a entrar en un estado de conexión. El mismo cuando, por ejemplo, estamos en un bosque. Y sentimos el aire pasando por las hojas y por los árboles y también hace como una música a nuestros oídos, no es silencio. Nosotros realmente sentimos que la naturaleza nos ayuda muchísimo a experimentar ese estado de armonía. El que nos saca de ese estado de armonía muchas veces... Es voz de otros seres humanos o son los ruidos que hacen los seres humanos porque son los ruidos que nos, no están tan en armonía con nuestro ser interior pero tenemos incluso la oportunidad de aprender a ir más allá más allá de esos ruidos porque como yo los, les decía es un silencio de la mente lo que estamos buscando y no tanto un silencio de los oídos, pero estoy de acuerdo que cuando hay ese silencio alrededor, facilita. Entonces tenemos que tener más concentración, tenemos que tener más desapego en relación a lo que está, tenemos que escuchar pero no oír, tenemos que ver pero no ver, ir más allá de lo que estamos viendo, de lo que estamos mirando. Ir más allá de lo que estamos escuchando para que nosotros podamos eh, experimentar ese estado interno. Y en, en un momento también, yo creo que cuando hacemos ese esfuerzo sincero, cuando hacemos esa práctica sincera de intentar acalmar y aquietar nuestras las personas que están alrededor de alguna manera van a cooperar con nosotros. Porque ellas van a sentir que estamos haciendo algo que es bueno, algo que es elevado, algo que también va a traer beneficio a ellas. Así que de alguna manera invocamos esta cooperación de las personas a nuestro favor. Pero si hay un lugar silencioso para hacer la práctica, mejor. Claro. Y... Y con esto que estabas hablando del silencio y retomando lo que mencionabas de la conexión con Dios, eh, ¿hay alguna relación entre el silencio y Dios? Creo que Dios es el ser más silencioso que existe. Y nosotros tenemos que estar en un estado muy sutil, en un estado de mucho silencio interno, para poder captar sus mensajes, captar su inspiración, captar lo que Él intenta inspirarnos. Y, y Dios es un ser viviente, y esto es importante entender, no es una energía simplemente que está en el aire, esparcida por, por todas parte, las partes. Entonces, porque Dios también es una conciencia, Dios también es un, una alma, pero es una alma divina, una alma que tiene todas las cualidades, que tiene toda la positividad, un ser que, que jamás se olvida de quien... Dios sabe muy bien de que es el señor de, del conocimiento, es el señor del árbol en español. Somos... Eh, tomamos, eh, tomamos ese, ese color... De, de la compañía que tenemos, ¿no? Entonces, el mismo con Dios, cuando estamos en la compañía de Él, es como este color de su espiritualidad, ese color de las virtudes, ese poder espiritual, llega a, a través de, de, de como si fueran rayos espirituales para nosotros. La compañía de Dios hace con que lo que era difícil antes se quede muy fácil. Yo me recuerdo cuando empecé a meditar, yo pensaba, no voy a lograr, es muy difícil. Uh, no es para mí, creo que exige de demasiada disciplina, pero es increíble como con la práctica las cosas van quedándose fáciles y uno no puede imaginar lo que es capaz de lograr. Uh, con la experiencia, cosas que antes eran muy difíciles, de repente uno se ve haciendo, hablando, experimentando de una manera más natural. Porque hay también un secreto en esto. ¿eh? Hay poca gente en el mundo que está sinceramente buscando esa conexión con Dios. Entonces Dios tiene mucho interés en que nosotros podamos acercarnos a Él. Y cuando Dios ve que hay algunas personas que están haciendo ese esfuerzo, que están intentando tener esa conexión superior, Él nos da una ayuda extra. Imagine que Dios está buscando gente que pueda ayudarle o ayudarlo en esa tarea de transformar el mundo de mejorar el mundo, de traer más paz, más conciencia en el mundo. Pero no hay muchos ayudantes disponibles a él. Así que cuando él ve que alguien está se proponiendo ese cambio interno, ese cambio espiritual, es como si Dios da una ayuda extra, no un sueldo extra a esa persona para que ella pueda experimentar Uh, los beneficios de esta meditación. Y claro, uh, junto con la experiencia del poder, de la fuerza, de las virtudes de Dios, yo también tengo que conocer a Dios, tengo que conocer a ese ser, tengo que conocer qué piensa Él, cómo actúa Él, cómo limpia el alma... ¿Cómo nos enseña a tener uh, una práctica, una vida más de acuerdo con las leyes espirituales? Llamamos esto de karma, de un, un, una acción más de acuerdo con el dharma. Dharma son las leyes espirituales, entonces el karma tiene que estar de acuerdo con el dharma. Las acciones tienen que estar de acuerdo con esa estructura espiritual que está por detrás del mundo. A veces mirando tantas guerras, tantos conflictos, tantos problemas, vemos el caos en el mundo, que hay mucha desorden en el mundo. Y seguro que sí, esto es lo que nosotros estamos mirando, esto es lo que los dos ojos físicos están mirando en el mundo en este momento. Pero por detrás de ese caos hay un orden que nosotros podemos buscar y podemos encontrar y vivir de acuerdo con estas leyes, que son muchas veces diferentes de las leyes de los hombres. Las leyes de los hombres nos enseñan que tenemos que ser muy despiertos que tenemos que siempre vencer, tenemos que uh, uh, ser los mejores independiente de lo que las otras personas están viviendo o teniendo o haciendo y no es verdad porque la ley espiritual la, la ley espiritual habla de la humanidad, la ley espiritual habla de todos, de la comunidad entonces, yo tengo que estar viviendo con esta conciencia del grupo, con esa conciencia que yo hago parte de esa humanidad y que todos somos hermanos y hermanas. Entonces, es, es una conciencia muy más elevada, una conciencia más, más adelantada, que la conciencia egoísta, que la conciencia egoica, de que soy la persona que tengo que buscar para satisfacerme. La verdadera satisfacción interior trae beneficio para todos. Y por eso la primera cualidad que hay en Dios es la benevolencia. Entonces todo lo que Dios piensa, hace, vibra, es benevolente. En Dios no hay ningún riesgo de de maldad, maldad, ningún riesgo de arrogancia, ningún riesgo de eh, tristeza, todo es tan benevolente, siempre a favor de nosotros, siempre interesado en traer beneficio. Y eso es algo que nosotros podemos experimentar en la compañía de ese ser, porque junto a alguien solamente vibra el bien, el benéfico, nos sentimos muy seguros, nos sentimos muy protegidos. Y esto es lo que queremos nosotros, especialmente en este momento. La gente está muy insegura, la gente está se sintiendo como buscando protección. ¿Y dónde vamos a lograr la protección? Si salimos a la calle... Sabemos que estamos en peligro, que no vamos a encontrar eh, esta protección. Si buscamos, buscamos a nuestros parientes y amigos, ellos también están en la misma situación que nosotros. También están buscando protección. Alguien que no tenga protección para uno mismo, no puede ofrecer protección para la otra persona. Entonces, este es un momento muy apropiado para con conocer, para acercarse, para experimentar la compañía. Y hay algo también que es muy especial, porque cuando uno empieza a experimentar el beneficio, uno quiere traer ese beneficio a otras personas. Y eso es una forma de quedarnos ocupados en este momento de aislamiento que estamos viviendo. Es también buscar compartir con otros el mismo beneficio que estamos experimentando. Y eso trae tanta felicidad, porque la verdadera felicidad está en traer beneficio a uno y a los demás. Esta es la verdadera felicidad. Si yo estoy buscando felicidad para mí misma, pero sin importar con las otras personas, no puedo tener la felicidad verdadera. Yo tengo que estar feliz y los que están alrededor también tienen que estar feliz. Entonces, esto es como un secreto que nosotros tenemos que tener en la vida, que nuestra vida no es aunque estamos en un aislamiento dentro de la casa, la vida no es un aislamiento. A través de nuestras vibraciones podemos estar conectados a toda la humanidad. Y cuando tenemos esa este, este, vibración de acuerdo con nuestra benevolencia divina, experimentamos el máximo de la felicidad. Una felicidad que es independiente de todo de material que yo tenga en mi vida, una felicidad que es incluso independiente del grado de salud que yo tenga en mi cuerpo. Claro que es muy importante tener salud, claro que es muy importante tener confort en la vida, tener bienes materiales para que uno no pueda pasar necesidad. Esto todo es muy importante, pero esto no es suficiente. Tenemos que estar conectados con este ser benevolente, tenemos que estar conectados con la humanidad para traer esa experiencia de, de, de estarnos como parte de un cuerpo mayor, un cuerpo que es la humanidad como un todo. Ese es un grado de evolución para el individuo aislado, único, singular, eh, independiente, para usted que está interdependiente. Estamos interdependientes de todo. Nada pasa por alguien isolado. Estamos conectados con todas las muchas otras personas. ¿no? Entonces, esta es la magia de la espiritualidad y que no nos hace sentir que estamos solos pero estamos acompañados, muy bien acompañados nosotros mismos, y estamos acompañados en el plan espiritual de Dios, y estamos acompañados en términos de vibraciones con toda la humanidad. Qué hermoso, Luciana, entre más estabas hablando más, nuestro espíritu se fue como elevando, llenando. ¿Tú nos podrías guiar alguna otra experiencia para Sentir de esa manera tan especial como estás mencionando a Dios. Uh -huh. Sí, vamos, vamos a experimentar una vez más, sentados de una manera tranquila, concentrada, de una manera también con disciplina, o sea, sin movernos aquí, allí, pero firmes con nuestra mente, puesta en nuestro tercer ojo experimentamos quién verdaderamente somos experimentamos que somos este ser de luz yo soy yo soy luz yo experimento esto yo soy un ser de paz Yo soy un alma que habita este cuerpo y que doy vida al cuerpo. Soy el maestro del cuerpo y mantengo esta conciencia de quién verdaderamente soy. Experimento mi forma original, cuando estoy en contacto con mi ser, experimento las cualidades originales del alma, una visiones, un estado de paz. Un estado de amor por mí y también para todos. Yo simplemente irradio estas vibraciones de amor. Y voy llenándome, llenándome de poder espiritual, hasta el punto que me siento muy fuerte. Y muy conectado con una energía mayor, con la energía divina que está más allá, esta dimensión física, Dios que está en su hogar espiritual, una dimensión espiritual diferente de un mundo físico, una dimensión de luz. De luz y de silencio. Y estoy muy cercana de, de esa fuente. Yo lo imagino como un sol, un sol brillante, un sol espiritual. Y yo experimento sus rayos de virtudes en mi dirección. Son rayos de paz. Son rayos de un amor incondicional. Son rayos de coraje. Son rayos de tolerancia y paciencia e vou originando-me dessas qualidades como se eu estivesse tão cercana a ele que não há diferença entre o alma que sou e o alma divina. Me quedo algum momento experimentando este silencio que existe en la conexión con el Divino. Yo llegué a este punto de estar con mi mente muy tranquila, muy pocos pensamientos en mi mente, simplemente disfrutando la compañía, de ese ser superior, de este ser maravilloso. Y puedo elegir incluso una cualidad que yo preciso, que yo necesito más que todo en ese momento. Por ejemplo, que yo necesito coraje. Coraje para enfrentar mis miedos, coraje para afrontar mi ansiedad y especialmente me conecto con la fuente de coraje que Dios es y recibo una dosis extra de este poder. y en ese estado yo también, como un faro de luz. empiezo a esparcir las mismas cualidades que yo he recibido. Así que puedo también esparcir por coraje en la atmósfera para mis amigos, mis parientes, y voy como que regalando a todos ellos esta virtud. Me siento tan feliz de poder estar ofreciendo, servindo a mis amigos y mis parientes. Soy un faro de luz, compartiendo mi luz, compartiendo mis virtudes, compartiendo mis cualidades. Entonces, empiezo a volver para este plano físico, pero trayendo conmigo una otra actitud, una mente tranquila, una conciencia de que no soy simplemente un ser humano, pero soy un ser humano que es un amigo de Dios, un amigo de la humanidad. Estoy aquí para traer algo de mejor. Algo de beneficio al mundo. Con Shanti. Con Shanti. Qué maravilla, Luciana. Luciana, para estos últimos minutos que nos quedan, eh, nos podrías eh, aclarar, digamos, yo sé que en este momento muchas personas buscamos la espiritualidad para la protección, Queremos sentir protección en un momento en donde sentimos que por todo lado hay amenazas. Eh, ¿Cómo este tipo de meditaciones, como mencionabas, que, bueno, este ser supremo es un ser también que protege, pero cómo es esa protección divina, cómo es que funciona? La primera cosa que tenemos que entender es que el miedo es una vibración muy baja y todo lo que está conectado con el miedo, por ejemplo, la tensión, el estrés, la ansiedad, uh, el miedo de ladrones, el miedo de, del virus, de coronavirus, el miedo de que no sé si voy a quedarme enfermo o no, toda esta vibración de miedo es una vibración muy baja, que no es una vibración conectada con la espiritualidad. Entonces, en un momento que tú, eh, tú elevas, tú, es como subir, patamar su vibración. Su vibración está en la misma vibración que las personas del mundo, que la preocupación que existe en el mundo en este momento, en el este que uno se eleva su vibración, esto es la experiencia de protección, porque al elevar su vibración, tú no, no se queda en la misma dimensión, la vibración de miedo está aquí y tú ahora estás vibrando en la otra frecuencia, una frecuencia que es del ser de luz, que es del ser espiritual, que es la frecuencia de ser hijo o hija de Dios. Entonces no es simplemente una frecuencia de un ser humano común que está viviendo una experiencia diferente y que está uh, muy tenso y muy preocupado con lo que puede acontecer. Entonces el primer que tenemos que hacer es elevar esa conciencia para salir de esta vibración de miedo y estar en un estado superior. Y Dios está vibrando en esa frecuencia, cuando nosotros conectamos nuestra mente a Dios, nosotros inmediatamente experimentamos una frecuencia que es más arriba, que es superior. Y entonces experimentamos que estamos en, la, en ese estado de, de, de protección, que estamos en la misma frecuencia que la frecuencia divina. Y la protección es que estamos como llenos de luz, estamos como involucrados dentro de la luz. Incluso hay experiencias de personas que, uh, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Brasil, donde hay mucha violencia, y tenemos alumnos y alumnas que han experimentado que están, por ejemplo, en un bus, y que entra un ladrón en el bus y que saca el celular y saca a toda la gente, pero no saca exactamente de esa persona que estaba en una vibración de meditación, que estaba en una vibración elevada. Como si el ladrón no estuviese mirando, viendo a esa persona. Es tan interesante ese que pasó con un alumno de nosotros, ¿no? Y, y en otras experiencias también tenemos, por ejemplo, una otra experiencia de un alumno de nosotros que fue secuestrado y que se quedó con dos o tres muchachos en el auto por algún tiempo, rodando. y en un momento uno de esos muchachos le preguntó, uh, uh, señor, ¿tú eres un cura? Y él dice, no, no soy un cura. Y él dice, ¿por qué tú tienes una actitud tan calmada? Y en realidad esos muchachos no le nada de él. Entonces es algo que es increíble como eh, nosotros simplemente cambiamos el nivel de nuestra vibración para una vibración que no es la vibración de los seres humanos comunes, comunes aquí que yo estoy diciendo, no es somos mejores o peores, no somos superiores, no es esto. Pero los seres humanos que están involucrados en estas vibraciones de miedo, cada un, cualquier uno de nosotros puede estar en este momento con esta vibración. Por eso tenemos que percibir, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que salir de esa vibración. Porque eso no nos va a ayudar esto no nos va a dar la seguridad que nosotros queremos experimentar. Y cuando estamos en la compañía de Dios, la experiencia es como si estuviésemos involucrados en su luz, en su protección. Tenemos como fe, tenemos que eh, positividad, tenemos la certeza que nada nos va a pasar. Qué hermoso. Bueno, está muy lindo y esto esto de las, de las diferentes como estados de energía, ¿verdad? Qué, qué especial, sí. muy práctico, ¿verdad? Muy práctico para la vida actual, ¿verdad? Y, y cómo lograr, ya por último, algo que nos quieras decir, Luciana, que yo sé que, bueno, mencionabas al inicio que la meditación llevó un tiempo para que lograras eh, tenerla como, como mejor calidad ¿qué nos podrías decir a todos para que pudiéramos lograr ese estado de meditación y, bueno, y ese estado de nivel de energía más alto eh, aprovechando este tiempo entonces para finalizar creo que es muy importante que tengamos tres aspectos en nuestras prácticas la primera Primero, el primer aspecto es disciplina, tenemos que hacerlo siempre, tener constancia, no trae beneficio en la meditación si hacemos un día, no hacemos dos días, si hacemos las veces, si no hacemos otras veces, entonces la disciplina y la constancia es fundamental. Esto es el primer aspecto. El segundo aspecto es que tenemos que tener confianza. Confianza en nosotros mismos. Confianza de que vamos a lograr. Confianza de que somos capaces. Confianza de que nosotros tenemos la, la posibilidad, el poder, la capacidad de experimentar eso. Muchas veces no tenemos la autoestima suficiente para creer que nosotros podemos experimentar. Entonces, la autoconfianza es muy, muy importante. Y el tercer es conocer a Dios para desarrollar amor por él. Cuanto más amor tenemos por alguien, más tenemos la voluntad de estar en la compañía de ese ser. Tenemos la voluntad de, de estar cercana de ese ser. Tenemos la voluntad de estar experimentando, disfrutando, conociendo más a ese ser. Entonces, amor por Dios es algo muy, muy importante. Entonces, sería disciplina, autoconfianza y amor por Dios. Hermosísimo. Entonces, eh, muchísimas gracias. Yo creo que con todo esto nos, nos llevamos mucho para para saber cómo vivir estos tiempos que estamos pasando. Y, y muy inspiradoras tus palabras. Yo agradezco la oportunidad, Mariane, de estar contigo y con todos los hermanos y hermanas de varias partes de América Latina. Entonces, un saludo muy especial a cada uno y a cada una de ustedes. Gracias. Om Shanti. Om Shanti.